Tus pies y en tu conciencia quedó la escarcha. a buscar las ruinas de un pasado que ella prescribió y en esa noche de un destello sangre Te contradices, pero no escapas. Mira a tus pies, precisas verdad, buscas refugio. el volcán estalle y la roca fundida llegue a vos Verás que no valdrá salvarte solo